Hola querida familia, espero que estén bien junto a sus familiares. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir con ustedes. En esta ocasión les traigo 5 ideas sencillas y útiles para decorar y organizar el baño. Número 1. Para mantener el baño limpio y organizado, utiliza solamente lo necesario. Saca todos los productos que ya no utiliza, sea personal o de limpieza. Número 2. Utilizas envase transparente para organizar los jabones, cotonetes, algodones y otros. Esto hace que puedas ver lo que tienes y a la vez te sirve de decoración. Número 3. Puedes utilizar organizadores o repisas de pared, para que puedas aprovechar mejor el espacio. Esta es una buena opción para los baños pequeños. Número 4. Utilizas colores claros en las paredes y la decoración para crear un efecto de amplitud en el espacio. Número 5. Trata de tener buena iluminación en tu baño. Por más pequeño que este sea, si está bien iluminado, es más fácil para ver y mantener la organización. Aprovecho para decirte que si te gusta este contenido, te suscribas, me regales un like y comparta. Muchas gracias y bendiciones.